Acompañar no significa hacer todo por la persona que aprende o dejarle hacer lo que le venga en gana. Para ello está el acompañador para modular, para aclarar, para reconocer lo que sale bien y lo que falta por desarrollar, para empatizar con otros, para que eso que está aprendiendo lo comparta y a su vez lo asuma como suyo. Esta definición es según la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Educación. Los círculos maternales. Fue un concepto que me, que me llamó muchísimo la atención y los círculos maternales son esos espacios cada vez más extendidos para dar apoyo a todas futuras mamás o mamás recientes. Son grupos de mujeres que están pasando por la misma situación, todas están embarazadas o todas tienen bebé eh, en distintos eh, con distintos años, hasta un año de edad aproximado. Son espacios ideales para compartir experiencias, para aclarar dudas, para expresar todo eso que sientes y para buscar ayuda en los momentos en los que las necesitas. Nadie te va a entender mejor que otra mamá o una futura mamá <ríe> que tiene los mismos miedos, que tiene las mismas inquietudes, que tú y que, por supuesto, ha pasado ya o va a pasar por las mismas experiencias o muy similares. Esta definición de círculos maternales es de un artículo de Carlos González, el psicólogo infantil Carlos González. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre? ¡Comenzamos oficialmente! ¡Qué emoción! ¡Me vale madre, Mary. ¡Me vale madre! ¡Qué buen nombre además, ¿no? Pero por favor, por favor, eso es lo que vamos a tratar de... Bueno, de que hagamos acá, de que nos acompañemos, de que, que creemos un círculo donde pues bueno, nos encarguemos de investigar, de compartir, de que cada una pueda crear su propio criterio de no culparnos Sí, de no juzgarnos también y de entender que cada una tiene su proceso, pero a pesar de que es un proceso muy personal, te das cuenta de que muchas de, la, de las personas o de las mamás que, que, que, que, bueno, que nos acompañan o con las que de repente conversamos pasan por la misma situación. Entonces, no es tan, no es tan personal tampoco. O sea, creo que, creo que tiene como que el 50% de que la otra mamá te entiende perfectamente lo que... O la otra mujer en general, ¿no? Porque Correcto. sabemos que me vale madre. Eh, sí, eh, es básicamente este proyecto que iniciamos, que por cierto la tuve que presentar, presentar, perdón, Michelle, de, de ejercicia, muchacha. O sea, ¡qué honor! ¡Qué honor! Qué honor el mío! Edmari Fuentes, del otro lado, ¡qué alegría! Edmari, recuerdo perfecto cuando conversamos la primera vez que te entrevisté, me acuerdo perfecto, y ahorita decías sí, cuando estabas en Chicaí, y decías Ay, yo te iba loco, a decir! Estamos, Chicaí. bueno, un montón de años después <ríe> Eh, con muchas cosas en común, la verdad, eh, que estamos pasando. Eh, no solo que nuestros segundos hijos se llaman igual. <risa> Kai, Kai multiplicado Kai, por dos. Kai y Kai. Eh, no solo que se nos está cayendo el pelo, pero, <risa> pero cantidades descontroladas. <risa> Ahorita le mostraba a María y le decía, mira estas entradas. Que ¿A andamos? Aquí andamos. Mira, Una sí. locura. Y bueno, no nos pasa a nosotras solas, ayer vimos un post en estos días de Camila Coello que también tiene su hijo que se llama Kai, también además, ¿no? el mismo tiempo que el de nosotras y pues bueno, se estaba maquillando estas entraditas que yo nunca me las había maquillado, la verdad. Bueno, no yo, ver. yo, yo, si supieras que yo no sabía que me las iba a maquillar porque con con Luis que fue que es mi hijo mayor no me pasó tanto, o sea, era como un peloncito y ya más nada. Pero esto es una cosa que es y que señora, señoras entradas y compré algo que tenía desde hace mucho tiempo, eh, que es como un polvito para maquillar esos huequitos en el cabello ah, que a veces salen. especial sale. para eso, sí. Especial para eso, sí. Después se los voy a, se los voy a dejar para, que, para, para las mamás que están como en la misma situación. Por favor. Pero fíjate yo, yo, que Yo, sí. yo busqué casi sí una, una sombra marrón. También, también. Ojo, me puse casi sí un poquitico. Recuerdo que en algún momento que me peinaron con alguna cola, me rellenaron algo y yo era como que, pero ¿qué me están haciendo? Pero ahorita sí lo necesito. Sí, ahorita es que esto me da confianza, la verdad. Loca, pero bueno, ¿no? la la la conversación con Mitch eh, se retomó luego de años. De hecho, nosotros nos seguimos por por Instagram y siempre vemos y estamos ahí activas, un like por aquí, un comentario por allá. Pero nunca realmente Michelle, lo habíamos como que compartido, ¿verdad? O sea, no ni más, siquiera creo que no no hemos, eh, hemos ni siquiera nos hemos tomado que sea si una birra juntas. ¿o? Eso estaba pensando yo, dije, no, no, nunca. Un vino, una birra, bueno, vendrán. ¿Vendrán, sí, vendrán. Y, y qué maravilloso que, o sea, que la conexión sea incluso desde el, desde el ámbito maternal, porque al final eh, nosotros llegamos a, o estamos teniendo esta conversación por un acercamiento de, de Michelle de que mira, ¿no? ¿será que te gustaría conversar acerca de maternidad? Y yo, mi amor, me estás tocando el tema de la vida. O sea, vamos a hacerlo. Necesito un espacio también en el que yo pueda compartir. Eh, las cosas que nos están sucediendo a nosotras y sabemos la importancia de, de visibilizar, de hablar de temas que realmente no encuentras en cualquier lado, que sabemos que es un tema eh, muy específico, obviamente, para la mujer, lo sabemos, pero yo siento que el hombre también, la familia en general que se involucre en nuestras conversaciones van a poder entender desde el, la perspectiva femenina, desde la perspectiva de una mamá, sea nueva mamá o sea mamá de tres, de dos, de cinco, de quienes sean, su mundo, su mundo interior, sabes, que es tan, tan importante. Y creo que, que acá, voy pues, a comentar algo que, que estamos viendo cómo ha evolucionado, así como han cambiado un montón las cosas y como tú verás que entre Luis y Kai hay diferencias, imagínate, eh, yo las veo que hay siete años de diferencia entre Juan Diego y Kai. Eh, el papel del hombre también ha cambiado tanto entre las generaciones de nosotros y de nuestras madres y nuestros padres, cuando pues el, la crianza era una, un trabajo absolutamente femenino, el hombre era pues un proveedor eh, en la casa y a pesar de que, eh, pues bueno, nosotros también queremos sensibilizar y, y mostrarle a todas que todas pasamos por ese momento en el que dejamos un poco de producir, en el que nos sentimos mal por eso, inclusive porque, pues bueno, eh, estoy hablando como de la parte económica, de la parte del trabajo, como de ese aporte, siendo las dos pues muy activas, eh, pues bueno, a la, la mamá sí le toca una parte importante y el papá tiene que salir a patear calle, evidentemente. Sí. Pero hay una diferencia increíble en el rol de el papá de tener pues bueno, ese papá presente o de ese esfuerzo que se hace hoy en día de las mamás que no tienen pues al papá presente, de cómo pues rellenar ese espacio, porque pues también es una realidad y también la idea es que lo abordemos y que hablemos de eso, pues porque eh, no todo el mundo tiene familias convencionales o familias tradicionales. Total. Eh, tenemos que hablar pues de, de, de todas las situaciones, a veces tenemos pues dos mamás o dos papás, que también sucede, Juan Diego me decía el otro día, una amiga me dice que ya tiene dos mamás, entonces claro, yo no sabía qué que explicarle, decía, bueno, capaz los papás están separados, o capaz, pues bueno, es hijo de dos mamás, y tiene dos claro. mamás pues, el, el compañerito del colegio, pero bueno, somos y, una oportunidad de estar viviendo este momento, además de, de sí, tanta y, apertura y de tanta evolución, incluso de los chamos Totalmente, yo creo que estamos en un momento que, yo, yo, yo la verdad es que confieso públicamente que, o sea, que siento que es un mal llamado generación de cristal, creo que al contrario, somos como una generación, incluso la que viene después de la mía, porque yo soy yo soy más hacia don, hacia, hacia la tuya, eh, pero la generación, eh, esta generación siguiente está mucho muy, muy, muy consciente de su emocionalidad. ¿Sabes? De su despertar, de, de cómo se sienten, de no cumplir con los estándares que ya la sociedad, que nuestros abuelos, padres, etcétera, eh, establecieron, sino romper con eso y poder decir, mira, yo soy libre tal cual como me siento y, y, y eso me parece maravilloso porque mi hijo sí está creciendo en un mundo mucho más difícil de explicar para nosotros, pero, <risa> pero siento que van a ser mucho más libres, ¿sabes? Y nosotros como padres y como, como, como figuras paternas, como acompañarlos y estar muy bien educados al respecto, creo que es importantísimo, ¿sabes? Nuestros hijos, y yo siempre lo he lo, lo dicho, desde que yo soy mamá, mi... Mi trabajo se volcó o se tra se transformó es a dedicarme a su cuerpo emocional, ¿sabes, Michi? Y y y tratar de cuidarlo y tratar de respetarlo de de no de no repetir patrones y nuestros hijos tendrán sus traumas porque obviamente uno viene a esta vida para aprender. O sea, uno viene, me uno nace que qué qué juzgarán ellos más adelante. Claro, claro, Tenemos pero la suerte sí va a de tener varones que son menos, menos brujas que las niñas que no <risa> que nosotros culpamos al psicólogo culpamos a la mamá de todo lo que nos ha pasado los varones son más nobles en ese sentido, sin embargo sí. no yo digo que que harán diferente en, en, en otro momento pues porque eh, pues todos los padres nos han criado de la mejor manera que han podido y con todo el amor del mundo, pero pues yo escucho y con la información que tenían que tenían en ese momento, o sea yo escucho el discurso de pronto de mi mamá, que es una abuela amada, preciosa, dedicada, pero escucho como lo que ella le dice de pronto a Juan Diego y yo digo, qué ruido me hacen ciertas cosas sin, sin o sea, no por mal. El otro día le decía, este, vístete que todos te van a ver muy guapo. Entonces yo decía, en verdad no me importa como los demás te vean, o sea, claro. te tienes que vestir para tú sentirte bien. Y creo que ahí está parte del cambio que tú estabas hablando ahorita de que, pues bueno, se van a sentir un poco, unos peras más felices, más seguros consigo mismo. Eh, uh -huh. Porque bueno, hemos tratado de bajar un poquito ese ruido externo que yo creo que hemos sido nosotras también. Bueno, yo lo vine a bajar cuando emigré. Te hablo absolutamente claro. Y fue el momento que me di cuenta y yo dije, ¿qué tanto me importa y qué tanto me hace el exterior? Cuando yo me sentí sin ese... Bueno, sin todo lo que tenía alrededor antes y dices, bueno, ¿quién soy ahora si no tengo este reconocimiento, si no tengo lo que uh -huh. he construido donde nadie sabe quién soy yo? Y creo que ese es, un, bueno, parte del foco hoy en día de la educación, pues concentrarnos en, bueno, en crear chamos que sean felices, que se sientan seguros ellos mismos sin necesidad del reconocimiento externo. Ojo, y yo creo que eso es algo que yo, por lo menos personalmente, yo todavía estoy trabajando. O sea, eh, me parece maravilloso como que tú ya desde, la, desde que emigraste digas como que bueno, ya, ya yo entendí esto, ¿no? A mí me pasa de que yo todavía siento que como que no he llegado a donde quiero llegar, ¿sabes? Es como esa frustración, no es frustración porque no estoy frustrada, la palabra no es frustración. Es como que todavía, aunque estoy dedicándome 100% a maternar, eh, y me estoy dando el plazo para hacer eso, porque yo, yo estoy consciente, yo digo, ya cuando mis hijos tengan cinco seis años, ya va a ser un tiempo distinto, van a, van a poder tener eh, una independencia, independencia mayor a la que tienen ahorita conmigo ¿no? ahí te conviertes y... en una esclava de llevarla a todas las actividades, <risa> no te preocupes es verdad, pero bueno por ejemplo, por ejemplo, digo, bueno ya yo sé que mi periodo mi, mi periodo de maternar ahora que volví, obviamente con Kai que tiene que ser cuatro meses va, va, va a perdurar, por lo menos hasta que tenga dos años, ¿no? Entonces, claro. luego de eso digo, bueno, quiero ir haciendo poco a poco todavía eh, cosas. Y sí, obviamente aquí también habla mi ego y, y lo reconozco, el hecho de que todavía siento que no he dado ese, ese punch o ese golpe de decir, esto es, lo, esto es lo que yo quiero hacer y, y quiero ser reconocida por esto sabes lo y vamos a hacer amiga a partir de hoy Amén Claro que sí mira vamos a tocar toma que Caramba. para que se dé pero al final al final es eso es como que sí yo soy una mamá que, que bueno que, que soy que soy joven todavía que to, que gracias a Dios ha tenido eh, la oportunidad de trabajar en las cosas que le gustan pero todavía quiero más sabes y eso no me y eso no me va a detener sé que estoy pero en una pausa no o sea, está bien. No, sí, bueno, pero estoy como en esa búsqueda todavía de, cónchale, todavía no me, no siento que, que he llegado a donde quiero llegar, ¿sabes? Y, y y es parte de lo mismo. Quizás llegaré, quizás no llegaré. Y parte del aprendizaje es es, es ir como eh, surfeando eso, pues, ¿no? El, sí, el bueno, aprendizaje del crecimiento desde personal. Ahora, que hablando Correcto. Hablando de, de, de esa comparación y de esa evolución que hemos ido teniendo nosotros y que quién sabe ya. Ya especularemos cómo será en el futuro y la que tendrán nuestros hijos y, y, y, y cómo cambiarán. Eh, pues bueno, nosotros también venimos una generación de madres que no se entregaron nada más, se dieron un plazo de dos años, sino que de pronto la negociación era, bueno, tú te quedas en la casa y yo salgo a trabajar. Y esa fue la negociación para siempre. Y, el, y, y evidentemente el momento que el pajarito deja el nido, se va a formar su familia, pues encuentras a madres muy frustradas, ahí sí, uh -huh. y muy tristes porque, pues bueno, le dediqué mi vida a los hijos y, y, y qué de mí en este momento, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué pasó? Que también, pues bueno, creo que, que la diferencia es hacerlo con conciencia, ¿sabes? Como, como, pues bueno. Sí, que no de repente llegas tocó. a los cincuenta y pico de años y digas, ay Dios mío, ¿qué hice con mi vida? ¿Sabes? O sea... Eh, estar que consciente a llegar, de repente en el proceso te, yo te cuento amiga yo sé, yo también, y de hecho yo lo veo con mi mamá mi mamá es una mujer maravillosa una mujer amada eh, súper activa, o sea, ella ahorita vive en Estados Unidos y trabaja y, y, a, o sea, y trabaja en construcción Michelle o sea, es una mujer de <ríe> que sea... le echa bolas a tumbar paredes a tumbar baños, a ese nivel de, de, de, de, de mujeres casco, ella así, con su casco, su chaleco, guerrera o sea, limpiar baños, no le importa, ¿por qué? porque pasó tanto tiempo de su vida dedicada a la familia y a sus hijos que ahora es como que sabes que a mí no me importa hacer esto me siento útil me siento activa me siento feliz y sí siento en conversaciones que he tenido con ella que sí le hubiese gustado hacer más cosas, pero no, no contaba con el, con el apoyo, o sea, el apoyo no necesariamente de, de, de mi papá, que por supuesto se divorciaron, sino del apoyo de, de tener una comunidad que le decía, tranquila, vete a trabajar que yo te cuido a los chamos, por ejemplo, ¿sabes? Eh, y por eso hablaba de la importancia de repente del hacer comunidad, del hacer tribu, eh, y creo que este espacio también es justamente para eso, ¿no? Para poder eh, la gente, que nos las mujeres y familias que nos escuchen, que esperamos sean muchísimos y puedan compartir esto con todo el mundo, eh, se sientan acompañadas y, y, y, y podamos hablar de temas que, ojo, nosotros hemos estado investigando a lo largo de, este, de esta conversación que hemos tenido, de este proyecto, y no hay demasiados podcasts hablando de, de maternidad, o sea, sí hay, por supuesto que hay, pero no hay demasiados hablando, o sea, si comparamos de repente con comedia, con ficción, etcétera, o sea, se desborda, y la maternidad es un tema que, que primero hay que dejar de romantizarlo, uh -huh. empezando por ahí, y segundo, eh, tenemos que hablar de las cosas tan, tan naturales, eh, y, y que hemos de repente puesto, hemos barrido debajo del tapete porque una mamá no se puede quejar de las cosas, o una mamá no se puede sentir triste, o una mamá no puede estar frustrada, o una mamá tal cosa, entiende Oye, mi producto también, Edmari, de, de la misma evolución que hemos tenido como sociedad con el feminismo, como nos hemos querido nosotras pues, pues plantar y mostrarnos y que nosotras podemos hacer todo, también hemos, hemos ido, siento yo, dejando de lado esa sensibilidad, esas hormonas, esos cambios, eh, por quererlos meter como debajo de la alfombrita, no solo por, uh -huh. sino por mostrarte fuerte, por mostrarte como, yo puedo con todo. Y no, brother, a veces no, a veces nos quebramos, a veces, no a veces, todos los meses. Todos los meses. <risa> Mami, y si no es todos los meses, todo casi tres veces por semana de siete días. o sea. Claro. <risa> Y también hay que, hay que educarnos respecto a eso. Yo, yo, yo decía el otro día, decía, qué loco que en el colegio pues eh, no te hablaban de, de, que, de, de que te ibas a desarrollar o de que te iba a venir la regla o que ibas a tener la menstruación. Y no solo a las niñas, a los hombres. Poderle mm -hmm. explicar a un hombre algo que es completamente inentendible para un hombre porque no es su proceso natural y que un hombre lo pueda entender y que un hombre pueda conectar con eso. Y no nada más estamos hablando porque pues vayas a tener una pareja. No, por tu mamá, por tu prima, por tu Obvio. amiga, por todo el mundo. O sea, y dices, ¿cómo, ¿cómo nos alejamos y cómo nos olvidamos de esta parte tan importante de la vida? Como a veces nos quejamos, bueno, ¿cómo no me enseñaron a, a hacer un presupuesto familiar en el colegio, a aprender a llevar mis cuentas? Pues esta parte femenina, yo digo, ¿cómo no nos enseñaron? ¿Cómo no había una materia? Eh, los cambios de la mujer, ¿cómo entender a la mujer? ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres? porque de verdad que es que son muchas capas, y por eso demasiado yo creo que también, pues bueno, la idea nuestra pues eh, obvio es hablarle a las madres y acompañarnos y a las mujeres, pero también que los hombres se sientan incluidos y puedan escuchar, e incluso las abuelitas que acabamos de nombrarlas a las dos, pues claro que, que estén aquí, que valoramos y admiramos y agradecemos también todos los recursos que las abuelas están teniendo hoy en día, eh, porque bueno, los que tienen a las abuelas cerca son unos afortunados, la verdad que pueden criar sí, es con un ese regalo. apoyo, es un regalo, es un regalo. Yo estoy al revés que tú, pues mis mamás, mis papás viven en Venezuela y están ahorita aquí de visita, o sea, y yo digo, qué diferencia, qué ayuda tan grande, qué apoyo, pese a que puedas pensar distinto en, en mensajes, pues sigue siendo los mismos valores y la misma noción de fondo pues con la que creció uno, entonces eso sí. no tiene precio en lo absoluto. Sí sí totalmente y además el el, el sentir que que tienes eh, gente allí que te apoye pues sabes o sea ahorita nosotros grabando esto eh, tu, tu hijo uno de tus hijos está en el cole el mío también, el otro está durmiendo, el otro lo tiene una amiga porque su papá está afuera <risa> trabajando o sea, es, un, es como que cada quien va a resolver, o sea, resuelve a su manera pero resuelve sí. este, y, y lo importante de poder sentir que hay, que hay gente que te apoya es maravilloso claro. y bueno, básicamente esa es como nuestro, nuestro, nuestra gran bandera eh, hacer comunidad hacer educar también porque hablabas de las de las abuelitas que de repente nos pueden escuchar y creo que es maravilloso porque a veces pasa de que eh, esta esta esta falsa creencia de que como ya tienes cierta edad ya pues ya tú te la sabes pues me entiendes y, y resulta que no que es importante también reaprender cosas yo eh, He tenido como muchas conversaciones con mi mamá, con mi suegra también, que es mucho mayor que mi mamá, y me doy cuenta de las diferencias, incluso por la misma edad mi mamá es como relajada, como que sí, Mary, prolactancia, no sé qué, dale teta, ru, ru, ru, ru. Y, y ojo, le tuve que enseñar porque mi mamá era de las que decía, no, a mí no me salía leche le decía yo le decía mamá Pero debe claro, ser que, que no venimos de esa generación de venimos de esa generación yo le decía mamá debe ser y le explicaba mientras más tú te lo pegabas mientras más tú te pegabas no sé qué y ahora ella o sea ahora ella me ve a mí y es como que es qué o sea qué bendición que tuviste tus hijos en este momento tan importante sabes y los ve gorditos y los ve sabrosos ojo esto es para la gente que da que da lactancia para la gente que da fórmula es totalmente válido también aquí no venimos a juzgar para nada aquí no venimos a decir oh, que esto es mejor que esto no no no no, no. Venimos es a acompañarnos, pero simplemente cada una desde sus experiencias y desde su vive, sus vivencias, ¿no? Y bueno, y te, que te, te valga madre pero... lo que piensen los demás. Es Exacto, que te, tal cual. Que, que te malen, valga me madre me es lo verdad. que piensen los demás, que si tú eres feliz dando tetero, pues usted déle tetero y déle fórmula a su hijo, si eso lo hace, si te hace feliz y si te hace sentir tranquila, si no te sientes eso. cómoda sacando la teta y dándole. Además, yo creo que. El, el la maternidad creo que es una de las cosas que desde el momento del parto bueno y todo el embarazo te va mostrando lo poco que uno controla en la vida lo importante que es informarte lo importante que es lo que tú quieras y la actitud que tú tienes que tener pues ante todo y lo conversamos nosotras pues previamente porque afortunadamente hemos tenido muy buenas experiencias en los Ajá. partos largos, cortos, diferentes, ya les contaremos los detalles. pero <risa> Ya tendremos eh, historias de cada una. Ya tendremos la historia de cada una, pero eh, pues eh, eh, no, no, no, no, no es que hablamos del parto con un horror en lo absoluto, hablamos felices y tenemos como un recuerdo muy bonito, pero también hay que abrir la mente porque uno no sabe qué va a pasar ese día y así es toda Por la cual. maternidad, te preparas para algo. Eh, está cerrada yo nada más quiero dar teta quiero dar teta y de pronto pues bueno puede haber alguna eventualidad que haga que quizás no comiences a dar pecho enseguida, que tengas que comenzar después pero sí, hoy en día por fortuna nos hemos dado cuenta que nosotros somos alimento para los hijos y eso también me parece sí. a mí algo que me descoca. a ti no, Mario, o sea, como yo verme como... Sí, es una vaina, es una vaina increíble, o sea, Diego le dice, el, el, el el saber tú te que te tu cuerpo produce... Sí. Mira, ya va, y te voy a decir algo, Michelle, o sea, obviamente uno habla de, de, de que uno se tiene que alimentar muy bien en la maternidad, si das pecho, lo que sea, pero el cuerpo es tan sabio que así tú te, tú te alimentes malísimo, que a veces hay días en los que yo... Te lo juro que me como una hamburguesa con refresco, tres litros de refresco, no me importa, y aún así eh, mi producción de leche no se ve modificada y alimenta, o sea, el cuerpo lo transforma, o sea, transforma todo lo bueno, sí, claro. lo agarra todo lo bueno y se lo, va, se lo manda al bebé, ¿sabes? Y es como que eso es lo que a mí me parece majestuoso. Es Mary Fuentes fomentando que las madres coman y tomen refrescos. No me importa, me vale madre, no me importa. A mí me encanta tomar refresco y tú te, tú eres la versión tú eres la versión vegana. No, pica, y si oye, le... mira, me pasó el fin de semana estaba con una amiga que la verdad pues sabe mucho de alimentación y es súper purista, pero esa gente que a ti te da pena tomarte un refresco delante de ella, ¿no? Que te también bolas. pues existe si te valga madre y yo decía qué loco porque me, me va vale, Benita yo decía, bueno, me tiene que valer madre. Y me pasó algo muy loco. Juan Diego me trae una Coca-Cola y la hija de ella le dice, eh, Juan Diego llega y me dice, mamá, es verdad que con esto se destapan las pocetas. ¿No? Entonces ella me quedó así. digo yo le digo, bueno, hijo, eso se dice, ¿no? Que, que, que puede servir para eso, porque además con mi amiga y su hija al lado. Yo le Ay, digo, no, no, y yo no, entiendo, no. tómate un poquito, porque yo sé que es deliciosa. Tómate un poquito qué rico, pero bueno, ya te tomaste una, porque además ya se había tomado una, estaba viendo la y iba por la segunda, era, que... esa era el Mari Chiquita. Ajá, y yo dije, no, no lo hagas, ¿no? Pues claro, mi amiga eh, se va a Juan Diego, y mi amiga voltea y mira su chama, y le dice, quiero que sepas que para mí no es deliciosa, a mí no me parece que es deliciosa. Y dije, bueno, okay. qué bonito, porque, pues bueno, cada una tuvo su punto de vista, y le dije, amiga, yo no puedo comprarlo en casa, porque primero me parece absurdo comprarlo para tomármela yo y decirle a Juan Diego que no se la tome. Claro. Y segundo, que, que, ¿por, ¿por qué la Coca-Cola es una cosa tan rica? O sea, o la ahí, ahí le ponemos un pito, a ver, ¿qué el de las dos, ah, dos patrocina el espacio? mi Claro, amor, porque... o sea, qué cosa tan sabrosa, y la Pepsi-Cola, o sea, tú tomarte una Pepsi-Cola helada o una Coca-Cola helada, o sea, es una cosa divina, pero bueno, como todo, creo que tiene que haber una que también me, claro. me, me provoca, y creo que también tener una madre ansiosa y desesperada por comerse algo y que no te lo puedas comer, a menos que te pase lo que estoy viviendo yo ahorita con la proteína de la leche de vaca, claro. que pues bueno, veo como le cae mal a Kai y le da dolor de barriga y le sale como una erupcióncita. Que después la doctora me dijo que la erupción era típica de las seis, ocho semanas, que era normal del bebé, yo se lo estaba atribuyendo a lo otro. Eh, pero bueno, ahí es bravo, es Edmari, porque uno a veces está dieta y tú dices que me vale madre, me voy a comer claro. un chocolate, no me importa la dieta, lo hago. Pero aquí, claro, ya estás afectando a otra persona y la estás viendo a sufrir. Entonces, cuando tienes el claro. pedazo de queso al lado. Y que... que me lo piense y que Dios mío, disculpa, okay, discúlpame, perdón, pero un pedacito nada más. O si no ¿Estás dices viendo, muy, a bueno, Mari, ya no. un pequeño hace minutos antes Ajá. de comenzar y yo le decía chama me muero pronto mira tren". pero es que yo soy lo yo soy, yo soy el perfecto ejemplo de las dos del balance mira me estaba comiendo los pequeños por aquí yo tengo té verde con limón o sea o, o, o sea oficial cómo se llama original Hecho así... pero bueno así tiene que ser y bueno creo que que es eso pues el bueno el uno sentirse bien y no sentirte culpable porque un día te provoque una cosa u otra eh, sí es parte de lo que les queremos decir a todas ustedes aquí porque todos somos sí. humanas además, entonces andamos siempre con una culpa y con un rollo y, y bueno, y comparándonos, que también, eh, bueno, es uno de, como, como, como hay tanta información que tenemos que agradecerle al social media hoy en día y, y el internet en general, creo que también está la parte de la comparación de las madres perfectas, de lo que mostramos y de que, de que es muy común que, que nos olvidemos que estamos mostrando lo más bonito, lo correcto, lo adecuado, y que la vida de nadie es absolutamente igual como se ve en Instagram y creo que también tenemos que repetirlo sí. y que todos lo sepamos porque es mentira ni no estoy hablando nada más de que cómo luce físicamente no estoy en general, hablando claro, de todo allá. de todo de de la familia de los niños de los juegos de lo que comes de lo que haces de lo que no haces recuerdo la historia de esta de una influencer vegana que le, le tomaron unas fotos comiendo pescado y pues bueno destruyeron a la pobre niña este, y bueno, tenía un trauma como muy grande con lo que le había pasado. Y te, creo que también es producto del mismo tema de las etiquetas, ¿sabes? Y de cómo nos buscamos vender y lo que, lo, lo que mostramos. Yo tenía siete años sin comer carne, la verdad. Ningún tipo de proteína animal porque es que no me pasaba, no me pasaba. Sí. Ay, mi amor bollos, pelones, pasticho hamburguesas. <risas> o Entonces, sea, he aprovechado la visita de mi mamá, y yo ¿me puedes hacer bollos, pelones? wow Increíble. Carne bueno, pero es, lo... es el cuerpo también, es el cuerpo, el cuerpo, cuerpo también es sabio. Sí, sí, exacto, es sabio. Así como de repente te lo pide en este momento, porque tiene, eh, otra persona depende 100% de ti y de, tu, de, tu, de tus nutrientes, eh, pues tu cuerpo sabe también lo que necesita Ya llegará el momento en que te dirá, mira, ya, no quiero más, o me simplemente imagino. dirás, no, bueno, vol, vol, ya, ya no soy vegana 100%, ¿sabes? O vegetariana sí, no, total, 100%. Sino total, totalmente. que Ahora vuelvo a las parrillas. Yo odio sí. las parrillas, Edmari. Me parece demasiado tiempo. O sea, me parece que es una invitación que ocupa demasiadas horas. ¿Entiendes? Claro, por eso en Argentina o sea. la gente se toma su tiempo de hacer esas cosas. Es verdad. Es como... es como que... De verdad, o sea, una parrilla, y, y dígame cuando llegas para casa la gente que no ha prendido ni, ni la parrillera. Eso sí, los carbones, sí. Los carbones. Eso sí. Una vez me invitaron a una y él ni sabía prender los carbones, y yo, ¿qué, qué estamos haciendo aquí con una parrilla? ¿Por qué no pedimos comida lista y ya? Y además de es que uno cuando es mamá está como en ese mood todo el tiempo, es como que, ajá, pero ¿a qué hora realmente va a comenzar la vaina? ¿Sabes? O sea, por lo menos, hoy yo tengo un, un, un evento a las... Cuatro de la tarde. Ajá. y Ya yo estoy desde ayer organizándome. Ya sé que calle hace siesta a las doce, se levanta a las dos. Yo a esa hora lo puedo bañar, puedo terminar de arreglar todo. Vuelve a hacer siesta y me lo puedo llevar. O sea, uno, el cerebro de la mamá está 100% eh, organizado. Pues, o sea, como que todo va, todo lo vamos moldeando. Bueno, esto, eh, no durmió a esta hora, duerme a esta hora ahora. Entonces, a esta hora puedo aprovechar de hacer esto. Puedo... Así, así hemos estado nosotras también. O sea, hemos tiene horario, así tal cual como me estás diciendo, Edmari. Más o menos, hay Más días menos. que sí, hay días que no, o sea, por ejemplo, tenemos dos días en las que ha pasado con, como con moquito, con refriado, todos estamos como refriados, no, no, no gripe, sino como refriadito, pues porque Ajá. Caracas ha estado bien frío y bien lluvioso, eh, y hoy por lo menos se levantó seis de la mañana, como de repente hay días que se puede levantar 8 de la mañana, o sea, claro. oficialmente despierto, ¿no? O sea, como que bueno, ya, vamos a jugar, eh, y, y ya yo sé que él cada dos horas, hora y cuarenta, dos horas tope, uh -huh. ya él vuelve a dormir, claro. ya yo, ya, así pues, así es que yo sé, y ya él a las siete de la noche ya está listo para dormir. Eh, su Ya, su, ya, ya su comienza dormida. su curva de, de bajada. Bueno, pues qué delicioso, tendremos aquí tiempo de hablar de eso, de hablar de demasiado comida, de hablar del colecho, de hablar de, pues bueno, de todo lo que nos compete como familias, como madres, eh, todas esas diferencias, todas las cosas pues, que, que nos preguntamos y las dudas que tenemos y, y poder ir encontrando pues, la forma de maternidad de cada una que creo que es lo bonito y sentirte cómoda con eso y que queremos que ustedes también sean parte de esto. Ojo, nosotros tenemos aquí redes sociales, estamos, vamos a estar publicando semanalmente un episodio. Eh, las redes sociales Instagram, para quienes nos quieran ver por allá, es Me Vale Madre Podcast. Para eh, nos quieran ver, importante... no, síganos ya. O sea, bueno, ajá, se nos, no sí, nos sigue. Tenemos TikTok, bueno, pero voy a decir todo de una vez. Tenemos TikTok, Me Vale Madre Podcast, tenemos Twitter, Me Vale Madre Podcast. Eh, sí. Redes sociales, to estamos en todos lados. Sí. Y creo que es importante mencionarles. Queremos abrir eh, un espacio en Telegram que luego les vamos a dejar el link, que es importante para que ustedes nos puedan enviar por allí nota de, notas de voz. Y podamos de allí, allí compartir entre todas, en esta comunidad, eh, pues poder de repente seleccionar entre todas un tema, porque es que la maternidad ocupa. O sea, solamente hablar del posparto, Michelle y yo hemos estado conversando de esto. O sea, tiene mínimo y fácil 10 tópicos de los sí. que podemos hablar, o sea el posparto es una cosa infinita y ahorita al igual con... tenemos tres, cuatro meses de posparto nosotras o, sea... o sea más <risa> Porque entonces no dura creo que es importante días, no, no mi mientes? amor no o dura sea, 40 días. Olvídenlo, olvídenlo. Olvídenlo. Y quien te diga eso largo. no ha sido madre. Es un, no son, un, un no doctor tan. escribiendo desde su computadora vieja diciendo que son 40 días, o sea. Totalmente, totalmente. ¿Sabes o sea, es que me ha parecido a mí también súper duro? A mí me costó mucho recuperarme físicamente del embarazo de Juan Diego. Este ha sido mucho más rápido, pues porque tenía otros conocimientos, porque el cuerpo está distinto por X o por Y. Y también esa parte dura de pero estás como si nada, o oh, qué barbaridad, como ahorita te, te recuperaste, yo digo, bueno, ¿qué dirías de mi otro padre Sí, mi otra yo era, Dios mío, estás gordita, y a mí me pasó con este, que yo, yo con este aumenté 20, 21 kilos, con, con Luis yo aumenté 10 kilos, entonces yo era, estaba gordita, pues claro. bella, estaba, yo estaba claro. bella, reluciente, redondita por todos lados, y coño, y siempre me encontraba que además de eso, era una persona súper allegada a mí, que tenía que ver todo el tiempo, que me decía, o sea, siempre me mencionaba como que estaba gordita, hasta que me vio la última vez y me dijo Ay, ya rebajaste y yo ¡Maldita! o sea, ¿hasta cuándo me va? O sea, ¿hasta cuándo <risas> lo físico va a ser lo importante? O sea, qué barbaridad, qué barbaridad. Qué bárbaro, Tú sabes que, qué, qué, qué, qué bárbaro. Eh, a mí me pasó con, con la dueña de la peluquería de mi peluquería Venezuela de toda la vida, eh, Marcelo besos y abrazos les mando además eh, cuando salió embarazada, bueno, estaba embarazada, bueno, yo estaba muy lejos de pensar tener un hijo en ese momento. Y me la encuentro en farmató, y la veo y yo, ¿y cómo va? ¿Sabes? ¿Y para cuándo tiene fecha? Y se voltea <risa> con el bebé en la mamá. ¿Qué? Hoy en día, pues digo, bueno, qué barbaridad lo que dije, pero lo entiendo con mucha más nobleza y con mucha más tranquilidad, pues porque... Y que fue nos bien como desacar... que... Bien, sí, sí, sí, Bien relajado, como que, y tú estás como si nada, ¿sabes? O sea y como que bueno vemos una Sasha Fitness que ha logrado lo que logró en su tercera embarazo Sasha te amamos te amamos Sasha pero eres muy reina o sea eres muy eres no, no, muy no, gol no, no. pero que yo no voy para eso ahorita o sea, está <risa> más buena que está más buena está que más antes. buena que siempre que o siempre sea, o sea está más buena que siempre ¿Cómo lo hace? Te lo amamos cómo lo hace bueno cómo, ¿Cómo lo, lo hace? hace entrenando estuvo entrenando todo el embarazo se estuvo cuidando o sea hay que hay que tener las cosas claras también porque esa es otra amiga que uno uno ve eh, todo esto, bueno, todas las personas que uno pueda seguir, o esos patrones de gente, y tú, bueno, quiero estar así de rayada, quiero verme así, y pues bueno, se te olvida que todo en la vida necesita tiempo. Tiempo que necesitamos para hacer un niño dentro de nuestro sí, cuerpo. Sí. Por lo mínimo, ese mismo tiempo va a necesitar tu cuerpo, creo yo, ya lo hablaremos con algún experto, pero no sé qué piensas tú para poderse, pues bueno, recoger y, y volver a ti, y ni hablar de la lactancia, yo siento que mientras uno todavía sigue dando pecho pues bueno, no sigue siendo tú o sea, no, no eres tú, pues sí. yo me volví a conectar conmigo realmente cuando corté el pecho cuando pasó un tiempo, después de haber cortado el pecho con Juan Diego que también hicimos lactancia prolongada las dos, eh, pero me costó, o sea, volverme a sentir y yo en todo sentido, y no solo, no solo a nivel sexual de pareja, en todo sentido, bárbaro o sea, sí. increíble sí. Retomarnos. Y creo que también, pues, disfrutar la maternidad, pero tenerlo presente siempre y retomarlo y buscar esos espacios que uno no encuentra cuando está en posparto, pero que también sí. hay que tener ese ratico de respirar, ese sí, ratico que de. que uno se te siente te en el baño y. ¿sabes? Eso. <ríe> Voy uno al se baño. Siente... Que, que, el baño, que regularmente uno va al baño que si 10 minutos y te metes 40 minutos ahí, o sea, a mí yo lo veo con mi esposo, mi esposo dice es que voy al baño y se mete 40 minutos y este es su momento, y no lo jodo, ¿sabes? Es que... Está bien, vaya, vaya escondese, le digo yo, vaya escondese, vaya. ¿Qué, qué estás Pero eso también, eso también nos pasa, ¿sabes? A nosotras, el, el querer escondernos y querer decir, ya, o sea, necesito 10 minutos para descansar más, por favor. O, o como con nosotras que pasamos malas noches, a veces, todas, todas pasamos malas noches en las que te la no tenemos... Pasamos malas noches oh. las, dos, las dos. O sea, yo creo que he dormido media hora nada más en toda la... Y esta <ríe> mañana decíamos, de yo pasé malas noches, yo también, amiga. Tengo acá y con moco. yo también tengo acá y con moco. ¿Qué hacemos? Vamos a, a grabar. Ver. Me vale claro, madre. Me vale madre. Además de bueno, es que nosotros nos adaptamos. Así es, búsquenos en todas las redes sociales, Me Vale Madre Podcast, nos van a encontrar donde quieran, así, escriban, escríbanos, síganos. Eh, esperamos que, bueno, que, que este espacio eh, no capaz va a ser incómodo en algunas oportunidades, porque hablaremos de cosas que no nos harán sentir eh, tan relajadas, algunos temas que, bueno, que, que pueden ser difíciles de hablar pero que nos haga felices y que nos haga que, que va a mover fibras por dentro sí. pero eso también es sabroso es también es, el aprendizaje viene también por ahí y se está despertando, mira qué belleza. Qué bien, o sea. qué bien, ya justo terminando nosotros. Bueno, eh, gracias por, bueno, por tu primero por tomarse el tiempo de escucharnos, de, de seguir este proyecto. Por favor, suscríbanse, si tienen la oportunidad, háganlo. De esta manera nos apoyan, compártanlo con alguna mamita que, que necesite este espacio, que necesite escuchar de repente cosas que estamos diciendo, que estoy segura se van a sentir identificadas. Inviten a sus tías, a sus abuelas, a sus madres a ver este contenido porque es importante también para ellas eh, eh, escuchar a las mamás o sea, creo que eso es importante y nada, les recordamos que nos pueden seguir como dijo Michi, en todas las plataformas redes sociales, este podcast va a salir en todas las plataformas de audio, así que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast vayan, búsquennos, me vale madre podcast, y nada Michi, gracias por este, por este nuevo proyecto juntas yeah, Mira que, la <risa> de Luis para darle la bienvenida a nuestro Me Vale Madre Podcast. Muy bye, bien, bye. los queremos, que tengan un lindo día, linda tarde, linda noche y hasta la próxima semana. Me vale madre. Yeah, bye bye. <risa>